¿Cómo restaurar, esa, restaurar eh, esa identidad? Mujeres, hemos perdido la identidad y queremos realmente eh, restaurarla. Entonces la pregunta que siempre me surge es, bueno, pero ¿cómo se restaura la identidad? Y ese es el trabajo que vamos a ver. Eh, ¿Qué es restaurar? Restaurar es que hay algo que está viejo, que hay algo que está malo, y nosotros queremos eh, conservar la misma estructura, pero restaurada es ponerla como nuevo, porque nosotras seguimos siendo lo que somos, pero vamos a conservarnos eh, como nuevo. Entonces, bueno, cuando llegues... Eh, me empiezas a hablar y me dices quién está por aquí eh, quiénes están acá en Instagram en, en Facebook me, me cuentan quiénes andan por acá bueno, vamos a, a comenzar espérenme que voy a comenzar acá el en vivo en, en Instagram estamos comprobando la conexión eh, Dios nos va a hablar hoy a nuestro corazón. A mí me encanta porque eh, siento cada vez más esa presencia, esa, esa, no veo acá esto, esa presencia mmm, de Dios y estamos queriendo restaurarnos. A ver, Marimelda, ¿y por qué razón nosotros nos estamos eh, restaurando? ¿Y sabes qué es lo que pasa, mujer? que resulta? que nosotras eh, eh, nos fuimos metiendo como en el como en el día a día y cuando menos pensamos perdimos nuestra identidad, eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó, que perdimos eh, nuestra identidad, ya no sé yo quién soy, ya no sé, me enfermo por todo, me duelen las rodillas, me duele la espalda, me duele el pelo, me duelen las uñas, eh, estoy baja de autoestima, estoy desvalorizada, eh, ya frente a los hijos, porque ya nosotras somos mujeres que ya tenemos hijos adolescentes, entonces, frente a los hijos adolescentes, aparecemos como si nosotras, eh, eh, como que si lo que dijéramos, eh, no, no tiene sentido, como mi mamá, como es de ridícula, mi mamá qué pena mi mamá cómo hace mi mamá, entonces eh, si estamos frente a, a muchachos jóvenes, entonces eh, nos, sentimos, nos sentimos mal, nos sentimos mal y perdemos esa identidad y si hablamos de Dios, peor qué pena, qué pensarán que estamos hablando de Dios ay, es que ya se volvió evangélica. No, es que ella ya es de, de, de ella no hace sino de, yo creo que ella se volvió de Dios y se volvió muy aburrida. Y como ella, no, a mí eso no me gusta. O sea, esos temas no me gustan. Entonces sentimos eh, mucho rechazo. Al menos yo he sentido rechazo. Porque dice, no, este vos se volviste evangélica. Ay, pero es que ya ahorita no, no habla sino de Dios. Y entonces el título dice así. ¿Cómo restaurar mi identidad en Cristo Jesús? Porque yo ya tengo que salir del clóset, porque yo voy a, re, a, a recibir una nueva información, porque yo tengo que comportarme del viejo, de la, mi, viejo, mi vieja eh, creencia, voy a poner una nueva creencia, voy a restaurarme. Entonces, vamos a empezar. Mujer, yo pensaba que Dios no hablaba y Dios sí habla a tu corazón. Dios te habla a ti, mujer, a tu corazón. Vuélvete a conectar con Dios. Entonces, María, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para restaurar mi corazón? Estoy esperando que Dios nos hable. Esperen un momentito. Vamos a poner acá. Por favor, el cuaderno. Yo ya hice mi dibujo. Mirenlo acá tan lindo. Eh, empecemos a valorar lo que hacemos. Nadie está diciendo, lo primero que voy a restaurar, lo primero que voy a recuperar. Entonces, ¿qué es restaurar? escríbanme ahí por favor restaurar es recuperar vamos a ir eh, eh, vamos a ir escribiendo eh, en el cuaderno bueno no sé si quienes están ahí pero igual igual yo asumo que están eh, eh. hola buenos días Viviana qué gusto reparar o componer algo vamos a Reparar o vamos a recomponer algo. Renovar o rehabilitar algo. Renovar, entonces vamos a, a renovar. Muchachas, yo estoy escribiendo esto que estamos hablando y espero que ustedes en su cuaderno lo escriban. Voy a hablar despacio para que no tengan que... Volverlo a hacer, sino que en este momento lo vamos a hacer. Entonces, yo también lo voy a escribir acá para que les dé tiempo a ustedes de escribir, porque a veces me doy cuenta que uno habla muy rápido y entonces no, no, no puede lograr a, a entender. Entonces, la pregunta es: ¿cómo restauro mi identidad en Cristo Jesús? Voy a empezar con eso. ¿Por qué? Porque es que nos perdemos y entonces a nosotras, las que ya somos mamás, nos da pena que los hijos, como Eli, los hijos no, cre en la no creen en, la en Dios, no creen en la religión, no creen en nada, tienen un problema, ellos son del mundo. Porque es normal, los muchachos jóvenes están en el mundo y ellos no se van a poner a levantarse a las 4 de la mañana a leer una Biblia. Entonces, como yo sí lo estoy haciendo... Yo tengo que recobrar mi identidad con autoridad. Yo tengo que recobrar mi identidad con autoridad. ¿Ok? Ese es lo primero. Voy a ponerlo acá y vamos siguiendo. Ya te, me voy, te voy dictando si estás ahí. Eh, ¿Cómo restauro mi identidad en Cristo Jesús? Entonces, primero, tengo que entender qué es restaurar. Porque el cerebro siempre, porque el cerebro siempre necesita tener claridad. Entonces, vamos a, a, a, a mirar acá, restaurar, dijimos que era reparar, restablecer, restablecer. Re eh, ¿Qué más dijimos que era? Renovar. ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Re, renovar. Reformar. Re, reconstruir. Renovar, reparar, recomponer, poner, arreglar, recuperar. Entonces, ¿qué es lo que lo que yo tengo que hacer, mujer, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que restablecer, tengo que renovar, tengo que reformar, reconstruir, arreglar. Recuperar, yo tengo que recuperar mi identidad, no ve que yo me fui por el mundo 35 años, 45 años, 55 años divagando, haciendo lo que mi papá de decía, lo que mi mamá decía, lo que la cultura decía, porque también tenemos que tener en cuenta que nos, nos educaron en determinada cultura, donde es normal muchas cosas. Entonces, como el cerebro aprende por observación y aprende cuando ve a sus, a sus familiares, nosotros perdimos la identidad de nosotras, porque nos obligaban a comer sopa cuando no nos comía no nos gustaba la sopa, porque nos obligaban a, a ir a una iglesia que no nos gustaba ir a esa iglesia porque nos obligaban a hacer a, a ir a una escuela que no nos gustaba ir a una escuela, entonces nosotros nos perdimos y nos fuimos desgastando porque el edificio de tanto uso se fue acabando es como, no sé si ustedes se acuerdan ahorita se me viene a la, a la a la memoria, reformar, reconstruir, renovar, reparar, recuperar, porque, ¿qué se hizo esa mujer? ¿Qué se hizo esa mujer que era sonriente? ¿Qué se hizo esa mujer que creía en ella? ¿Qué se hizo esa mujer que se creía la superwoman? Que ya, no es, que ya está, mejor dicho, tirada en el piso, que ya dice, no, pues, es que yo me miro en el espejo y me veo canosa. Me veo con el pelo ya no me crece como me crecía antes. Ya no las uñas no me crecen. Ya cada vez que me tomo agua me engordo. ¿Dónde está la quinceañera? Aló, princes, estoy en, el, en el 11, la once, la once. Ah, bueno, te llamo cuando termine, listo. Bueno, ok, entonces, ¿Iba en qué? Me perdí, ¿Eh? me perdí, ah, me ayudan por favor a recuperar la memoria, si ¿Sí vieron, es que uno se, se pierde, denme un segundito que ya me perdí, voy a traer agua, no, ya no hago Porque en la vida recibimos muchas interrupciones. Porque la vida no es perfecta. Porque la vida es así. Entonces, se perdió mi identidad. Porque yo empecé a hacer lo que mi esposo decía. Lo que mi mamá decía. Ahí ahora, fuera de eso, se escucha feo. Uh, ¿Todavía se escucha feo, Vivi? Es que porque entró la llamada. Me dices, porfa. Ok. Sí, se escucha feo. Sí, sí que. <ríe> se sigue escuchando feo, ya se escucha mejor. <ríe> bueno. Entonces voy a, voy a ver si logro hacer este resumen. Dios te habla en tu corazón, porque tu mujer, tienes que restaurar de nuevo esa identidad. Y es esa entidad en Cristo, para que tú te conviertas en un nuevo modelo de la sociedad. Porque nosotras no es, podemos estar perdidas, seguir perdidas. Tenemos que reconstruirnos, tenemos que reformarnos, tenemos que repararnos. Entonces, yo necesito empezar primero a escuchar la voz de Dios. Y Dios me retó a mí. Dios me retó. Y me dijo, bueno, usted que tiene tantas ganas de buscar a Dios porque antes me daba pena ¿En serio? ¿A usted le daba pena? Sí, a mí me daba pena, porque es más, me caían mal todas, todas esas que leían la Biblia. Y, y yo, yo reniego, yo, yo no, yo, o sea, me tengo que confesar. Entonces Dios, ya, ya, yo dije, ok, de tanto buscar a Dios, como Dios me habla a mi corazón, entonces Dios me reta. Porque perdí mi identidad, perdí mis hábitos, perdí, mi, perdí mis, mis, mis, mis objetivos, perdí mis metas, perdí todo. Entonces, ¿ahora que tengo que hacer? Recuperar. Empezar a escuchar a Dios. Es lo primero. Dios te reta a escucharlo en los próximos 45 días. Y yo me anoto. ¿Quién me acompaña en estos próximos 45 días? Porque es que para escuchar a Dios, usted no tiene que estar en ningún sitio en especial. Usted simplemente tiene que tener la disposición. Para escuchar a Dios, usted no tiene que estar en Estados Unidos, ni tiene que estar en México, ni tiene que estar en Colombia, ni tiene que estar en Instagram. Usted simplemente... Escucha. Donde estés. Eso, ya tengo con quién empezar. Ya tengo con quién empezar. Vamos a escuchar a Dios. Te reto. Dios te reta a escucharlo los próximos 45 días. Me reto a mí y yo acepto el reto. Pero también me está acompañando Viviana. ¡Listo! Yo me anoto, y ustedes ahí escriban, listo, listo, listo, me anoto al reto de los 45 días para recuperar mi identidad, porque nosotras las mujeres de 35, 45 y 55 perdimos la identidad, todas la perdimos, nuestros hijos ni... Ellos ahorita andan por allá y, y por hacerle caso también a los hijos, también estamos perdiendo nosotras la identidad. Cuando ahora yo soy la que tengo que ser el nuevo modelo de esta sociedad, me voy es que detrás de un muchachito de 20 años que me va a decir a mí qué tengo que hacer yo. No, no, yo voy a recuperar mi identidad porque yo durante... 30 años le hice caso a mi papá, a mi mamá y a todo el mundo. Ahora yo tengo que recuperar mi identidad. ¿Para qué? Para ser un nuevo modelo en Cristo y ser un nuevo modelo de mi familia. Porque hay un propósito. Perfecto. Listo. Entonces, primero. ¿Qué fue lo que escribió aquí? Primero, empezar a escuchar a Dios. Entonces, primer paso, empezar a escuchar a Dios. Perfecto. Bueno, por aquí vamos a leer, voy a leer, muchachas, lo que me han escrito. Eh, entonces, esto es, Dios te recta a escucharlo por los próximos 45 días. Quien se sí anota, quien se sí apunta, y yo me apunto, y de una vez, de frente y sin, y sin, y sin eh, modelitos ahí, que es que, ay no, yo, yo pues yo creo en Dios, pero no, pues yo medito, hago yoga, reiki, kurunjin, dundaradangi, garangura, Eso no, yo me voy a, a restablecer una nueva identidad en Cristo Jesús. Ya al menos me di cuenta que soy de Cristo Jesús. Ay, no, falta de que yo quería decir eso. Y en público, sin que nadie pensara mal de mí. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Por qué entran las llamadas a esta hora? Señor. Qué pena, qué pena con ustedes, pero es que este es el mundo real. Segundo, ya definí. Hola, Antonio, qué rico que estés aquí. Tenemos hombres en la sala. Qué bueno. Qué bueno yo saber que tengo un modelo. ¿Cuál es el modelo que yo voy a seguir para poderme restaurar? Porque si yo voy a restaurar, tengo que tener un modelo, y mi modelo es Cristo. Óigame pues, escúcheme, mi modelo, mi modelo para poderme restaurar es Cristo Jesús. Ya le di un nombre. Porque si yo voy a reparar, si yo voy a remodelar, si yo voy a arreglar algo, por ejemplo, esto es una identidad, entonces yo tengo que tener un modelo, porque usted me dice, ¿qué va a reparar? ¿Esto, esto o esto? Porque son tres cosas diferentes. Usted tiene que entender que hay un modelo o, o a quién se quiere parecer. Porque va a reconstruir. Pero para reconstruir tiene que tener el modelo original. Y a veces yo no quería aceptar mi modelo original. No lo quería aceptar. Y yo, ay, no. Me, me suena como a fanatismo. Ay, Dios mío. Perdóname, por favor. Pero pues era lo que había. Era la ignorancia que tenía. Entonces, eh, mi modelo para poder restaurarme es Cristo Jesús, porque yo me quiero parecer a Él, porque me gusta la vida de Él, porque me encanta cómo es Él, entonces yo quiero parecerme a Él, perfecto, entonces ese es el segundo paso, Segundo paso, buscar un modelo para parecerme, para restaurar, porque o si no, ¿cómo restauramos? Que no sé, ¿cómo, cómo usted restaura algo si no tiene el modelo inicial, el modelo original? Ah, para parecerme, al modelo original. Oh, ya voy entendiendo. Ok, ya te estoy entendiendo. Busco un modelo para parecerme a algo. Porque otro modelo puede ser: eh, me voy quiero aparecer a quiero a, parecer a Judas, me quiero parecer al Fariseo, me quiero parecer a. a tantas cosas que hay, pero yo necesito tener un enfoque, entonces, tengo que tener un enfoque, enfoque, no busque más, ya, mira, enfoque, está la mariposa, ¿a quién me quiero parecer a una mariposa?, ¿a quién me pa quiero parecer a una chica feliz?, ¿A quién me quiero parecer? ¿A una carita feliz? No, yo me quiero parecer a Cristo Jesús. Ah, entonces ya solté, pongámosle que este sea este, y tengo que soltar los otros dos. Yo no puedo pretender parecerme a buscar a... Eh, mira, es que yo quiero un poquito de esto, y otro poquito de esto, y otro poquito de esto, ¿sabe qué? Entro en confusión, entro en confusión, yo no me quiero parecer sino a Cristo Jesús, ¿por qué? Porque de esa manera recupero mi identidad para que Dios me hable a mi corazón, ah, ya, No tienes que parecerte a ningún apóstol. Vea, por ejemplo, aquí, por decir, me están escribiendo, les voy, le voy a leer lo que me están escribiendo. No tienes que parecerte a ningún apóstol. Tienes que aceptar quién eres, lo que sientes, lo que deseas, porque es humano, no crees. Eso está muy bien, Antonio, y eso era lo que yo pensaba antes. Y yo decía, pero es que yo no entiendo porque yo me tengo que parecer a Cristo porque tengo que entender que hay una nueva identidad en Cristo, y quién es Cristo, es el Hijo de Dios, y bueno, entonces yo pensaba, y yo, ay no, yo me tengo que parecer a mi identidad, tengo que establecer qué quiero, qué siento y cómo quiero, pero resulta que es que yo estuve perdida, porque mi mamá, mi papá y, todo lo, y toda la cultura también estuvo perdida, porque los modelos que existen no están claros, entonces yo busqué un modelo y ese modelo me gustó. Yo fui y busqué a Buda, yo fui a buscar y busqué a, a todos los modelos que habían y no me gustó ninguno, me gustó este. Y entonces escogí, porque igual yo podría decir, me quiero eh, la mariposa, me quiero parecer a este, a este, o sea, hay muchas diversidades, pero yo tengo que escoger uno para poderlo materializar y yo en este momento escogí ese modelo para poder es como te voy a poner este ejemplo te voy a poner este ejemplo para, para que me lo entiendas Antonio y no es que estoy queriendo que tú estés de acuerdo conmigo sino que es eh, mi perspectiva hay un modelo de un ser celestial, que es un modelo de amor, ¿sí? que es un modelo de amor, que es Cristo, Jesús, pero mi corazón está arrugado eh, tiene rabia, rebelde, eh, angustiado, triste, desvalorizado. Y me perdí, perdido, confuso, porque yo no sé ya ni quién soy, ya no sé quién soy. Entonces, como yo ya no sé quién soy, porque yo me perdí, porque hice lo que mi mamá me dijo, lo que mi papá me dijo, lo que la sociedad me dijo, porque hice lo que el esposo, el, el esposo, porque hice lo que en la escuela me dijeron, porque hice, yo no sé, tantas cosas, porque hay tantas religiones, porque hay tantas eh, eh, li, doctrinas, porque tú tienes que ser como eres y yo que voy a saber cómo yo soy, porque es que a mí ya está, se me olvidó cómo yo soy, porque me perdí. Entonces esta muchachita no tiene un modelo, entonces yo le digo vamos a restaurarnos y nos ponemos un modelo para poderlo imitar y vamos a ver qué acciones y cuál es el fruto de esa persona, entonces ese fruto de esa persona, de ese ser espiritual, de ese ser eh, celestial es el amor. Entonces, la mejor representación del amor que yo encontré fue este, y yo quiero establecer, renovar, restablecer, reconstruir, arreglar, recuperar mi identidad en el amor. Esa es la que yo quiero y el mejor modelo en el amor que yo he encontrado en mis 55 años y que es el que me ha sanado es el que me ha quitado los dolores es el que me ha protegido es el que, el que, el que me, me quita los dolores de rodillas, les cuento que me sané en nombre de Cristo Jesús, me cubrí con su sangre, me quitó el dolor en la espalda y me quitó el dolor en las rodillas, no, no me quitó el dolor el terapista, no me quitó el dolor la pastilla, me quitó el dolor la fe, porque declaré, en nombre de Cristo Jesús, que soy sana ahora. Y yo lo creí. Y entonces, esa fe es la que hace que yo recupere mi identidad. Y no quiero, eh, digamos como sonar cuando uno quiere convencerte a ti. Es que yo ya no quiero convencerte a ti. Es que yo ya me convencí a mí. Y cuando yo me convenzo a mí, es mi identidad. Y a partir de ahí, yo soy un nuevo modelo en Cristo. Entonces, tú ya me miras a mí y dices, wow, mírala, ya se le quitó el dolor. Ya se puede agachar. Ya no le duele la espalda. Ya no tiene, mira, ya las rodillas me funcionan. Y cómo hizo, milagro. <risa> o sea, si yo me funcionó, oré con fe. Porque me enfoqué en una sola cosa. Ya no estoy buscando más cosas. Me enfoqué. Enfoque. Enfoque. En una sola cosa. Ya no me quiero parecer ni a una mariposa. No me quiero parecer ni a, ni a Sofía, ni a Margarita. A nadie. Solo quiero parecerme a ese modelo que es el fruto del amor y que creo en él. Y entonces si tú crees, si Dios lo dice, yo lo creo, y si Dios lo hace, yo lo veo, y entonces declaro en fe que Dios es el que cambia el futuro, y Dios es el que cambia el destino, y si él, y yo estoy enferma de las rodillas, Él me va a cambiar el destino, y yo lo tengo que creer. Porque si yo soy capaz de creer, entonces soy capaz de crear y de materializar. Entonces, <risa> sé que eres convencida. <risa> Antonia, yo que me 5. <risa> me encanta, me encanta porque, porque yo tengo que aprender a tener identidad para que cuando Antonio me diga eh, lo que me dice, yo no tenga un conflicto con Antonio. Yo respeto tu forma de pensar pero yo ya tengo mi identidad, entonces yo me puedo parar frente a mi hijo que tiene 25 años, que es un teenager, que ahorita no cree en nada, sino que él cree que él, él, él yo no sé, él, él ment mentira, no voy a hablar mal de mi hijo, él cree en Dios, pero a su manera. Y él me venía a decir, ay, ma, pero es que usted a toda hora, que si Dios quiere, que si Dios puede, como yo le decía a mi mamá, ay, ma, es que usted a toda hora, que si Dios quiere, que si Dios pueda, no, es que eso se hace cuando uno quiere. Eso es mentira. No es fácil. Yo ahora ya soy mamá. Yo ahora ya soy un nuevo modelo de esta sociedad. Por lo tanto, tengo que recuperar mi identidad y enfocarme en en un personaje, para poder decir, ah, bueno, si yo lo voy a restaurar, yo tengo que saber cuál es el modelo original, porque como yo voy a restaurar algo y no sé cuál es el modelo original. Es como, ¿te acuerdas de los edificios de Cuba? Que los restauran, ellos tienen imágenes de cuál es el, el, el original. Entonces, cada uno va a establecer ese mensaje orig original es que el amor es mi modelo, exactamente, el amor es mi modelo, ese fruto, todo lo que yo quiero hacer, lo quiero hacer con amor, todo lo que yo haga, diga, exprese, eh, todo y lo quiero hacer con amor, y cuando yo actúo con amor, todo me sale perfecto, porque el amor es la frecuencia más alta que cualquier ser humano puede expresar en su vida exacto, porque en, en el amor no hay conflicto, en el amor, el amor todo lo acepta, el amor todo lo perdona, el amor eh, es paciente, el amor es vehemente, el amor es, es, es sabio, el amor es tranquilidad, el amor es paz, el amor es gozo, el amor es bondad, el amor es, buen, bene, bene, ¿cómo es que se dice? Eh, templanza, todo eso son frutos, el amor es el único que da unos frutos, perdón, el fruto es el amor y todo lo otro son lo que da él. Entonces, el amor no es todo y es nada, es luz y es oscuridad, es absolutamente todo, es perdón, es sacrificio. Entonces, yo me quiero enfocar en eso. ¿Cómo restauro mi identidad? La restauro en el amor. Por eso, tengo que tener un modelo, la restauro en el amor. El amor es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y yo me quiero comportar, quiero tener acciones que me lleven a eso durante todo el día. Por eso me tengo que retar y mirar si mis acciones del día están basadas en el amor, o están basadas en el estrés, en la ansiedad, en, el, en la confusión, en la rabia, en el desespero. Y si eso es así, me reto a tener acciones que me lleven a esa conducta. Por eso, Dios te reta a escuchar su voz los próximos días. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo con rabia, así sea la comida para tus hijos. Así sea, cambiarle un pañal al niño tuyo. Eso lo estás haciendo con amor. Si la respuesta no, entonces no estás recuperando tu identidad, porque tu identidad debe ser la identidad del amor. Entonces, ya eres hora de conocer en, lo, en, lo, en los directos a una mujer que sabe... ¿Qué es lo que vivo y qué es lo que hace? Yo ya soy una mujer madura. Ya soy una mujer madura. Yo ya soy una mujer que tiene madurez. Que tiene esa madurez, esa, esa templanza. Ese poder, ese dominio propio. Y no tengo que discutir, ni tengo que pelear. Simplemente yo... Tengo una identidad clara de qué es lo que quiero. Y esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo con amor. Entonces, primer paso, vamos resumiendo. Primer paso, empezar a escuchar a Dios. Segundo paso, buscar un modelo para restaurar al modelo original. Entonces ese modelo, mi modelo, es poderme restaurar y es Cristo Jesús que es el modelo más grande del amor, modelo del amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es el fruto del amor. Es el fruto del amor. De todo lo que yo vaya a hacer hoy, va a ser desde el amor, perfecto, hasta ahí, hasta ahí, eh, Bibi, estás bien, Yami, eh, Yamile, Ginelli, Ginelli, estás bien, yo les voy a preguntar, para poder continuar, ok, mi modelo para restaurar es Cristo Jesús, que es el modelo del amor. Ay, bueno, listo. Me dicen, sí, si, sí, si, para yo poder seguir, ¿sí? Ok, listo. Excelente, muchas gracias, Ginelli. Perfecto, ya Ginelli nos escribió, entonces ya vamos aquí. Primer paso, Dios te habla en el corazón. Segundo paso, escoger un modelo. Tercer paso, enfoque. Tercer paso, enfoque. Usted ya escogió un modelo y deje de estar buscando más modelos ya escogí este. Pongámosle que este sea. Este es el modelo. ¿Qué hago con estos dos? Suelto. Ya no los toco más. Porque uno materializa la mente materializa en lo que te enfocas. Escríbeme eso por favor, Ginelli. La mente materializa en lo que se enfoca. Entonces, mi enfoque es el amor. Por lo tanto, todo lo que yo realice durante el día lo haré con amor, yo no estoy diciendo que yo tengo que buscar hacer lo que yo amo, es distinto, y yo primero pensaba eso, no es que usted busque hacer lo que usted ama, y, y entonces lo empieza a hacer, pero hay cosas que a mí no me gusta hacer, y las tengo que hacer, entonces lo que yo sí tengo que hacer es que todo lo que tenga que hacer, mejor lo ame, a una mamá le gusta cambiarle el pañal cagado a los hijos. Me hablé así muy feo. Pero, oh, honestamente, guácala! ¿A qué mamá le gusta limpiarle vómito a un hijo? ¿A qué mamá le, a quién le gusta, con mía que está aquí, miren a mía acá, cuando hace popó, y tiene diarrea que no se puede coger, no se puede limpiar, la diarrea no se puede limpiar eh, con, la, con una bolsita porque es, eso es pura diarrea. ¿A quién le gusta limpiar una un popó? ¿A quién le gusta cambiarle unos pañales a una persona anciana de 84 años que ya no puede levantarse de la cama? que le esté tosiendo, eso es, a nadie le gusta, pero yo le tengo que poner amor a lo que hago, y entonces eso, tengo que empezar a orar sin cesar, y dar gracias en todo, gracias que me toca limpiar este popó, de este perro, y entonces mira el corazón que sale de rabia, de desespero ay es que me choca limpiar ay qué. Ay. una loca una loca dele gracias que tiene un papá que usted lo está cuidando en el hospital dele gracias que tiene una persona que usted ama que le está cuidando que le está limpiando el popó Qué hermosura. Eso es una bendición. Porque si usted está limpiando el popó, eso es una expresión de amor. ¿Sí o no, Ginelli? La mente materializa lo que se enfoca. Entonces, el enfoque, si yo me enfoco en, este, en esta imagen, ¿qué va a materializar? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Pero no sea siempre un modelo único, sea el modelo dependiendo del momento. Así la vida es mejor, claro claro, perfecto, me encanta, me encanta eso, vamos a hacer este modelo vamos a hacer este modelo este es otro modelo y este es otro modelo entonces un modelo es así el otro modelo es así y el otro modelo es una mariposa. Pues estoy estoy poniendo un ejemplo cualquiera para que nos quede más fácil. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo estos tres modelos. Siempre hay gran variedad en el universo, pero yo tengo que escoger uno. Entonces yo voy a escoger el del amor. Hay muchos, pero yo voy a escoger uno. Porque si yo me quedo acá, mirando, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar una decisión, escoger uno y enfocarme. ¿Por qué? Mira, materializar la mente materializa en lo que se enfoca. Si yo voy a, a, a mirar cuál de los tres hago, si yo miro los tres, yo solamente pude hacer una sola cosa. Una. Una. Usted tiene que escoger. Tiene que decidir dentro de todo lo que hay, una. Porque no puede hacer todas las cosas a la vez. Ese es el error que tenemos nosotros las mujeres. Que nos queremos, queremos hacer todo a la vez y no podemos. La mente materializa en lo que se enfoca. Y usted tiene que escoger. Tiene que tomar una decisión, una. Escoja una. Se va a casar, tiene que escoger una. Bueno, en mi cultura. Mi marido tiene que escoger una. O sea, porque si yo veo que tiene tres, yo no sé, yo, yo lo pongo a escoger. O se queda con ellos, o se queda conmigo. <risa> pero, pero no un momentico aquí, otro momentico allá, y otro momentico aquí. No, no, no, espérate un momentito, que eso no me está gustando. Esa vainita no me gusta. Usted escoge. O me escoge a mí, o escoge a las tres, pero a las tres no porque no me gusta, porque eso no, me, no, me, no está de acuerdo con mis valores y, y no me siento cómoda. Entonces, escoja, Pero yo no soy juguetico de esos. Yo no soy juguetico suyo. Entonces, escoge. Lo haces y das gracias exactamente para poder... Accionar, yo no puedo mirar los tres, es que físicamente es imposible. Ah, listo, hice esta. Esta belleza, vea ¿eh? qué belleza de mujer. La chica, chica, la chica. <risas> ah, no, es que si mi marido me engaña el problema no es no es mío, es de él porque se está perdiendo una gran mujer <risa> no sabe lo que quiere y entonces si yo me doy cuenta que estoy con un hombre que no sabe lo que quiere, yo no lo quiero, ¿para qué lo quiero? ¿para qué quiero un hombre que no sabe lo que quiere? no puede materializar un hombre que no sabe lo que quiere, no materializa porque para poder crear para poder crear, usted tiene que enfocarse en una sola cosa. Usted no puede, hablando de hombres y de mujeres, usted no puede penetrarle a dos mujeres a la vez. Usted solamente puede penetrarle a una sola mujer. Para engendrar, usted solamente puede penetrarle a una mujer. Es que el diseño original es así. Entonces, ay no, pero es que eso no importa, eso es como que no, es que ese es el diseño original, <risa> ok, perfecto, me encanta, gracias, listo, entonces les queda claro, tercer paso, enfoque, la mente materializa lo que se enfoca, mi enfoque es el amor, por tanto, todo lo que realice durante el día, lo haré con amor, Perfecto. ¿Y cuál era el otro? Se me olvidó. Por eso hay que hacer los resúmenes antes para no perder. Gracias, gracias, gracias, orad sin cesar y dar gracias a Dios por todo. Escriban eso, por favor. Orad sin cesar. Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo con mayúscula, por favor. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos dados a dar gracias cuando nos pasan las cosas buenas. Pero cuando nos pasan las cosas malucas, como el popó, un vómito, eh, hacer cosas que no nos gusta eh, entonces, eh, ay, ay, renegamos, y un corazón que reniega no es fruto del amor, en todo, en todo. Hasta gracias a mi esposo, si me pone los cachos, le voy a dar gracias porque me está enseñando y me está mostrando que yo no me valoro. ¿Cómo yo voy a pelear por un hombre que no sabe lo que quiere? Miren, sabe que yo se lo regalo, yo lo regalo, téngalo. En serio, Marimelda, pero gracias porque me está enseñando a que yo no me valoro, a que yo no, yo no me valoro como mujer. Porque yo le estoy pidiendo al otro que me quiera, quiere decir que yo no me quiero, que yo tengo que empezar a trabajar en mi autoestima. Pa Entonces yo tengo que darle gracias a esa persona que me está mostrando algo que yo tengo que mejorar en mí. Entonces tengo que empezar a dar gracias por todo. Yo no me voy a sentir mal. Yo me voy a sentir, oh, my God, mira, me está mostrando que yo no me valoro. Me está mostrando que yo que yo tengo que identificarme. ¿Crees que te engaña porque no puede engañar, porque no te valoras? Entonces, digamos que ese es una, algo que yo tengo que Dar gracias por todo, por todo, por todo, por todo. Bendigo a Dios cuando me da. Bendigo a Dios cuando me quita. Esa es otra palabra que yo siempre les digo, muchachas. Bendigo a Dios cuando me da. Y bendigo a Dios cuando me quita. Listo, mujeres. Bueno, eh, hoy se me fue largo, hoy se me fue largo porque el tema está. Entonces vamos a comenzar el reto de 45 días eh, para restaurar nuestra identidad y eh, vamos a ir trabajando. Eh, les cuento que yo voy para México. Eh, Viviana, voy para México. ¿Quién es de México? Voy para México, para Salina Cruz. Y entonces eh, mi estilo de vida, Dios está en todas partes. El amor se expresa en todas partes. Por lo tanto, restaurar mi identidad lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Lo puedo hacer en cualquier circunstancia en las que me encuentre. Por lo tanto, me reto y te reto a que empecemos este reto de 45 días para restaurar nuestra, nuestra, nuestra identidad. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuándo empezamos el reto? Mañana. Bueno, mañana yo estoy viajando, eh, pero nos estamos comunicando. Aquí debajo del video te coloco el link de WhatsApp para que entres al grupo de WhatsApp y puedas participar de ese reto. Sí, ahí en el, en el grupo de WhatsApp vamos a hacer este, este, este reto. Bueno, muchas gracias. ¿Crees que.? Bueno, eh, pues da gracias por tenerme a mí. Ay, tan lindo, Antonio. Gracias. Pero además, Dios me da fuerza y respeto. Muy lindo. Gracias, Antonio, por, por eso. Bendigo a Dios cuando me da, bendigo a Dios cuando me quita. Exactamente, así es. Estoy leyendo lo que me escribieron. Perfecto. ¿Y qué se puede hacer si no puedes...? Ah, bueno, ya esa pregunta eh, no la voy a leer porque el tema me, me saca de tema. <risa> ay, no, ay, no la leí, yo tengo poder de decisión. Ok, Perfecto, esa no la leí, bravo. Eh, gracias. Ginelli dice, no se puede hacer y, exige, y, y hacer todo a la vez. Exactamente, Ginelli, no podemos hacer todo a la vez. Tenemos que hacer una sola cosa a la vez. Eh, perfecto, por aquí Viviana dice, sí, total, yo acabo, yo acababa, órdenes hasta de gente. Y no estoy dispuesta nada más, solo a papá me empodero en Cristo. Exactamente, nos aprendemos a empoderar tanto que somos capaces de decir, no, eso no, lo voy a leer Antonio, porque no tiene nada que ver con el tema que yo estoy hablando. O si tendrá que ver, pero ya me salgo del contexto. Entonces tengo autoridad para decir, no. Después hablamos de ese tema, porque nos desenfocamos, tenemos que aprendernos a enfocar y a decir, no, eso no, porque yo ya hago esto, exacto, me encanta, muy bien, Viviana dice, eso, mi modelo para recuperar, eso es, mi modelo para recuperar la identidad en Cristo. Hola, ¿cómo estás? Eh, Blaes, hola Fanny, hola eh, FighterZ. Mucho gusto, mucho gusto, eh, y mucho gusto. Bueno, ya leí lo de este lado, ya las saludé. Ah, Oscar, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Perfecto. Ginelli hermosa, gracias por tanto valor, mi linda. Con mucho cariño, esto es con mucho amor. <ríe> Soy como Walter Mercado, uno que tenía un programa de... Y con mucho amor, yo no sé cómo era que la hacía así. <risa> bueno, pues, que estés muy bien. Mañana estoy de viaje, con la ayuda de Dios. Nos estamos comunicando por WhatsApp, eh, en historias. Voy a estar poniendo, no hay programa a las 11.11, 11 porque voy a estar viajando a esa hora, pero de igual manera mmm, la reto, eh, en este reto de 45 días, y mañana comenzamos con ese día número uno, que estés muy bien, chao